¡Eh! Hey.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 en Facebook, ya que en Facebook estoy haciendo directos Los links están en la descripción, así que ¿Qué están esperando? Vayan a seguirme También, si no lo han hecho, que están esperando? Y suscríbanse, además no olviden Visitar el canal todos los días, ya que Todos los días voy a estar subiendo videos Y por cierto, más tarde tengo pensado Subir una nueva teoría que me recomendó Un suscriptor, así que estén pendientes Porque esta teoría está genial ese es el primer video que subo en el día Y más tarde viene un segundo Así que pendientes porque está genial De veras, sé que les va a encantar y bueno, ya sin más, comencemos, continuando con lo parte anterior Orochimaru dice, ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que es tan rápido? Además esa forma de pelar, esto es muy raro, ni siquiera los Chunin son capaces de pelear a este ritmo En verdad tendrá contacto con los Akatsuki este mocoso, pero en ese momento Naruto utilizaría el Jutsu Multiclones de Sombras Apareciendo a más de mil clones Orochimaru al ver esto dice, vaya, es sorprendente que un genin logre hacer tantos clones, sin embargo no pienses que eso te dará la benjata. acabaré con todos en un abrir y cerrar de ojos, pero Naruto dice, más bien, este será tu final y así rápidamente todos los clones atacan utilizando distintos jutsu del elemento fuego causado una gran explosión, así como también un gran incendio en todo el lugar, pues ahora todo el lugar estaba en llamas incluyendo a Orochimaru. Por otro Sakura al abrir los ojos vería que estaba siendo cargada por Naruto así como Sasuke también estaba siendo cargado por él, luego de eso Sakura logra ver el gran encendió y dice, ¿qué fue lo que pasó, a lo que Naruto dice, Sasuke está bien, solo quedó inconsciente por el desgaste de chakra, pero Sakura dice, no me refiero a él, sino a las llamas y aquel sujeto con el que peleabas, a lo que Naruto dice, a te refieres a Orochimaru. No tenía otra opción, tenía que hacer eso para detenerlo, de ser así tal vez hubiera logrado derrotarme, me duele decir esto, pero fue algo bueno que no usara todo su poder desde el inicio. Sakura se queda muy sorprendida al escuchar eso y dice, espera, ¿qué quieres decir con eso? ¿Acaso sigue vivo? A lo que Naruto dice, así es, ese maldito no moriría con algo así, después de todo es un monstruo, pero al menos la explosión y las llamas lograran frenarlo para darnos tiempo de alejarnos, además el caos seguro que llamará la atención, después de todo pelear contra Orochimaru en este momento no es una opción. Sakura estaba sorprendida al escuchar todo eso, pero después dice, bueno espero ya no tengamos que preocuparnos ocuparnos por él, fuiste muy valiente, además de que no sabía que eras tan fuerte Naruto, pero sigo sin entender, cómo es que sabes tanto sobre él, escuche que mencionaron un nombre, algo llamado Akatsuki, a lo que Naruto dice, así que lograste escucharlo, bueno creo que puedo decirte, siempre y cuando no le digas a nadie, esta información es muy peligrosa Sakura, así que debes tener cuidado, Sakura algo de nervios acepta el no contarle nada a nadie y así Naruto le dice, Orochimaru antes era un ninja de Konoha, él es monstruosamente fuerte, es considerado uno de los tres legendarios Sanin, además de eso también había sido estudiante del tercer Hokage, sin embargo traicionó a la aldea, pero está aquí, parece ser que venía tras Sasuke, por suerte logramos evitar que consiguiera su objetivo, pero debemos tener cuidado. Y sobre Akatsuki, ellos son un grupo de ninjas que trabajan para hacer que el mundo sea mejor, encontré información sobre ellos mientras entrenaba, supe que ellos tuvieron problemas con Orochimaru hace tiempo, por eso sabía que si se lo Mencionaba eso podría asustarlo y darnos algo de ventaja, aunque la verdad no sé mucho. Sakura estaba totalmente impresionada por lo que acababa de escuchar y dice, si todo eso es cierto entonces tenemos que decirle a alguien sobre esto, no podemos continuar así, tenemos que decirle a Kakashi-sensei y al Hokage todo esto, a lo que Naruto dice, lo siento, pero no podemos hacer eso Sakura, recuerda que prometiste no decirle a nadie, confía en mí. será mejor seguir aquí, puedes estar tranquila, no dejaré que Orochimaru ni nadie más los lastime, yo te protegeré. En ese momento Sakura queda sorprendida por las palabras de Naruto y se pone roja llena de pena. Al mismo tiempo justo de las llamas del incendio que había hecho Naruto, Orochimaru logra salir y dice, Ese maldito mocoso, jamás pensé que haría algo así, parece ser que lograron huir, no hay duda que ese tonto de las nueve colas no es un chico cualquiera, me pregunto cómo es que supo todo eso, bueno tendré que buscarlo si quiero respuestas, y en esta ocasión no lo dejaré con vida, lo siento por los Akatsuki, pero comenzaré a arruinar sus planes. Así Orochimaru estaba a punto de ir en busca de Naruto y Sasuke, pero en ese momento escucha una voz que dice, vaya, así que aquí estabas, sabía que tú tenías algo que ver con todo esto, Sensei. Al escuchar eso Orochimaru se da la vuelta y dice, vaya, hace mucho tiempo que no escuchaba tu voz, Anko. En ese momento 10 cazadores ambú rodean a Orochimaru, mientras que Anko dice, ¿qué es lo que quieres aquí? ¿A qué has venido? ¿Acaso piensas continuar con tu venganza? A lo que Orochimaru dice, vine aquí buscando el poder de los Uchijas, pero vaya que me acabo de llevar una gran sorpresa, ahora no sé por cuál de los dos decidirme, el poder del Sharingan o el poder del 9 Colas, creo que tendré que esperar a ver cuál sobrevive a mí, a lo que Anko dice. Maldito, no dejaré que te salgas con la tuya, será mejor que rindas y te entregues o acabaremos contigo, en este momento, a lo que Orochimaru dice, vaya parece que aún sigues molesta por abandonarte, así que estás dispuesta a acabar conmigo, Qué interesante, aunque sabes bien que no podrán hacerme nada, pero tienes suerte, el día de hoy los dejaré vivir, dejaré que esto siga su camino y apareceré cuando sea el momento indicado. Al escuchar eso Anko dice, rápido atrapenlo, no dejen que se escape y así Anko junto con los Anbu se lanzan contra Orochimaru, pero para su sorpresa este logra desaparecer antes de que lo toquen y así comienza a salir del bosque de la muerte para planear su próxima jugada. Por otro lado Sasuke lograría despertar y lo primero que dice es, ¿qué fue lo que pasó, en dónde estoy, pero en ese momento Sakura se acerca a él y le dice, tranquilo aquí estoy yo Sasuke, todo está bien, logramos escapar de Orochimaru, Naruto se encuentra buscando comida, tú solo descansa y recupera tu energía, a lo que Sasuke dice, no, no puedo quedarme aquí sin hacer nada, mientras que ese perdedor está ahí afuera, qué tal si le pasa algo, a lo que Sakura dice tranquilo Sasuke, Naruto estará bien, yo confío en él, yo sé que regresará muy pronto con nosotros, pero en ese momento Naruto aparece diciendo, vaya pues tienes razón ya he regresado y les tengo una sorpresa chicos, y así Naruto les muestra que ya había conseguido el pergamino que les faltaba, Sasuke al verlo dice, pero como lo conseguiste, pensé que habías ido a buscar comida, a lo que Naruto dice, así es, eso hice, también traigo comida, solo que en el camino me encontré con unos tontos y fue muy fácil derrotarlos y quedar, con su pergamino pero tranquilo sasuke hasta tú los hubieras vencido Sasuke se molesta al escuchar eso, mientras que Sakura abraza a Naruto y le dice, eres genial Naruto, así ya no tendremos que preocuparnos más, solo tenemos que llegar a la torre lo más rápido y podremos descansar, a lo que Naruto dice, así es, así que una vez que Sasuke se recupere, partiremos, a lo que Sasuke dice, acaso tratas de decir que yo los estoy frenando y se pone de pie, pero justo cuando da su primer paso este se siente débil, así que se detiene. Sin embargo Naruto al ver esto dice Tranquilo Sasuke Es mejor que descanses y te recuperes Quiero que estés a tu 100% cuando nos vayamos No sabemos con quién nos podríamos encontrar en el camino Por eso necesito que estés bien Así que descansa Por otro lado Obito se encontraba con Setsu Y el Setsu negro dice Estás seguro de que no es una mala idea esto Dejar que el mocoso se vaya a los exámenes Chunin podría llegar a ser un problema O algo peor si algo le sucede A lo que Obito dice Tranquilo Yo confío en Naruto sé que logrará sobrevivir a lo que sea que tenga frente a él, así que no te preocupes. Ya verás que muy pronto regresará con nosotros y podremos comenzar la cacería de los Bijus, a lo que Setsu dice: Eso espero, Obito, hemos invertido mucho tiempo en esto, así que no podemos fallar. Mientras en su mente Obito dice: Mucha suerte, Naruto, demuéstrales a todos quién eres y qué tan fuerte puedes ser. Por otro lado, Naruto, Sasuke y Sakura ya estaban rumbo a la torre para terminar la segunda parte del examen Chunin. Los tres iban de una forma muy tranquila y sin problemas, hasta que lograrían llegar a la torre, una vez afuera de él Sakura dice: Sí, lo logramos, logramos llegar sin problemas. Parece ser que nuestra suerte está mejorando, qué felicidad. Al fin podremos descansar. Vamos, chicos, tenemos que entrar. A lo que Sasuke dice. Vaya, sí que fue fácil, por un momento pensé que habría muchos ninjas por aquí, a lo que Naruto dice, tienes razón, esto es muy raro, pero en ese momento Naruto, Sasuke y Sakura son rodeados por una gran cantidad de ninjas de la lluvia que estaban cazando pergaminos, así los ninjas de la lluvia pedirían los pergaminos de Naruto, Sasuke y Sakura, pero Naruto dice, sabía que había sido muy fácil, bueno está bien. Ustedes me servirán para entretenerme un momento, a lo que Sasuke dice, acabemos con ellos ahora, pero justo antes de que empezaran a pelear, Rogley aparece atacando a los ninjas de la lluvia con el huracán de la hoja, todos se sorprenderían al ver esto, pues Rogley lograría derrotar a todos los ninjas de la lluvia en un abrir y cerrar de ojos, Sakura al ver esto le da las gracias a Lee, pero este dice que no es nada, pero que a cambio de haberlos derrotado quería pelear nuevamente contra Naruto. Todos se sorprenden al escuchar eso, pero Sakura dice, hablas en serio, primero nos ayudas y ahora quieres pelear contra nosotros, entonces tú también quieres nuestro pergamino, a lo que Rock le dice, para nada, nosotros ya tenemos nuestros pergaminos, simplemente quiero una revancha contra ti Naruto, que dices, después de todo, no hay nada que perder, ya que gane el que gane, ambos podremos entrar a la torre. Pero en ese momento llegan Tenten y Neji, los cuales al ver lo que estaba pasando dicen, así que esta era la razón por la que Lee se adelanto, a lo que Sakura dice, por favor no tenemos que pelear, eso solo nos hará perder más tiempo y dejarnos expuestos, porque mejor no combaten después, a lo que Lee dice, lo siento Sakura, pero yo no puedo esperar, yo estoy listo para demostrarle mi poder a Naruto, así que que dices, aceptas mi reto. Tenten ten al escuchar eso dice, ahí va de nuevo y no podremos detenerlo, pero Neji dice, tranquila Tenten, ten, tal vez no sea algo malo, después de todo, así podremos observar el poder de ese chico, él tiene que ser alguien especial para que Lee se ponga así por él, porque mejor no disfrutamos de la pelea. Mientras que al mismo tiempo Naruto dice, muy bien Lee, deberías saber que yo no renuncio ni tampoco huyo, así que aceptaré tu reto, sin embargo ya deberías estar preparado para perder ante mí Sakura al escuchar eso dice, pero que dices no Naruto, ¿en serio piensas hacer esto? ¿Qué pasó con lo de entrar a la torre? Pero Sasuke dice: Tranquila, Sakura, déjalo pelear. Después de todo, tú y yo sabemos que siempre causa problemas y que nada lo hará cambiar de opinión, así que lo mejor será solo observar la batalla. Sakura se sorprende al escuchar eso ya que no se esperaba esas palabras de Sasuke, mientras que Naruto dice: Gracias, Sasuke, les prometo que no tardaré mucho tiempo. Luego de eso, Lee se pone en posición de batalla y dice: Vamos, Naruto, demuéstrame tu fuerza.